Como insoportables, motoconchistas califican los continuos aumentos en los precios de los combustibles. Que Está carísimo, que no podamos más ya. ya no aguantamos ah, un re, esto es un relajo, le, le bajan un chile en esta semana, un peso y le suben dos en la otra. Exagerado, exagerado, es un abuso que cometen. Duran dos semanas fijas. Una semana le bajan dos pesos y la otra le suben siete. Este gobierno va a acabar con este país. Nosotros somos los que estamos pagando los financiamientos de, de la posible reelección de este mal gobierno que tenemos. Dicen por el alto costo no les es rentable trabajar de forma digna como motoconchos, ya que gran parte de lo ganado deben destinarlo solo al pago de la gasolina. Bueno, yo considero que aquí esto es un relajo porque eso es cada rato, todos los fines de semana con un sub y bajo, un sub y baja yo considero que eso tiene que dejarlo en un precio estable Claro que no afecta, demasiado alto está yo estoy comprando 246 pesos demasiado alto ¿A qué comentar los pasajes por No, la gente nunca paga más Dime, la gente, ellos cuando pagan cuando ellos pagan 50 pesos creen que es un millón de pesos que andan. Bueno, nosotros nos afecta muchísimo porque el pasajero no quiere pagar más de 50 pesos entonces el gobierno está haciendo una, un mal manejo sobre la gasolina, que debiera de bajarla más, porque a nosotros infelices que estamos conchando, buscándonos la comida, para nuestra familia, nos está yendo pésimo. NTN, su noticiero regional.